Buongiorno cari amigo! Da Pablo, el giorno de hoy, como podete guardar, eso no puede, encuesta eh, Bellísimo Cerro, Cerro El Volador, en Medellín, Antioquia El giorno de hoy, ¿qué, qué cosa faccio? Faccio un entrenamiento, per la gamba y el abdomen Faccio un circuito tabata, un circuito eh, intenso, pero será corto, corto Con estos ejercicios me piachen tantísimo porque tú te metes en forma en corto tiempo, en corto tiempo. Si tú no hay tiempo de andar en palestra, de andar eh, al parco pues esto lo puedes hacer en casa. Eh, dura poco, dura poco. ¿Qué cosa vamos a hacer? Voy a hacer seis ejercicios. ogni ejercicio lo, eh, eh, como duración tiene 25 segundos con 10 segundos de recupero. Yo espero que tú me deis el 100%. En el primo round o la primera serie, lo hago lentamente. Tú guarda como se si hace el ejercicio. Y en el segundo y el tercero, ta, ta, ta, ta, será intenso. Mira comando, siempre labora a tus condiciones. Siempre se harán personas más fuertes de te y más débiles de te. Uno más rico de te, otro más pobre de te. Uno más bello, otro más menos. Mira comando, tú laboras a tu ritmo. Vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento. Muevo las brachas, las brachas, porque lo, vamos a utilizar las brachas aunque no, le bracha no, excusa, la gamba, la gamba, la gamba piego, tiro, saco un poquito el teléfono porque me está dando un poquito de, de fastidio ¿Me acá? abro los brazos, piego, así, piego, ok, ok, muevo el pie, muevo el pie, muevo el pie, pie, el pie. importante, yo recomiendo, yo, yo consiglio de hacer con estos ejercicios al menos de 2 a 3 vueltas por semana Grandes resultados, y te lo digo yo. A mí me ha da dado grandes resultados, Iván. ¿vale? Me ha da dado grandes resultados, aunque a ti te, te lo puede dar. Siempre y cuando tú seas constante. Si seas constante, verás grandes resultados. Ok, ok. Muevo, muevo, muevo. Como he dicho, seis ejercicios: seis ejercicios. Gamba, gamba y, y adobe. Gamba y adobe. 25 segundos con 10 segundos de recupero será eh, intensidad media media intensa ok mueve un poquito acá en el pie un poquito como el atleta ta, ta, ta, ta. me ayudo con la mano ta, ta, ta, ta, ta. me preparo movimiento muevo muevo, muevo. por bachino, el bachino el movimiento de cintura de cintura cintura mueve tu cuerpo con alegría debo reingraciar a Dios que te puedes mover son tanta gente que no se puede mover que son una silla rotela que volve que vuelven a mover, moverse y tú que sé, Lí en casa álzate del divano que este año se espaca ok perfecto eh, voy a meter mi timer eh, como ha dicho prima la, la, el pri, la prima serie será un poquito más lenta porque así te facho ver cómo se hace el ejercicio el segundo y el tercero pa, pa. ok vamos a un poquito de hidratación si está no Ok, son hidratados, he hecho anticolaciones, priva de, priva de venir acá, priva de venir acá porque pancha vuota, me viene, me viene la fame. Ok, ok, voy a meter mi timer, mi timer. 4, 3, 2, 1, 0. Nuestro primer ejercicio, mountain climb, guarda, 1, 2, 3, 4, salto, arriba. Aterra nuevamente. 1, 2, 3, 4. Su. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Ok. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Ok. Nuestro primo. Un poquito lento. <ríe> Nuestro segundo. Gamba militar. Gamba militar. Guádalo, guádalo. Saltín, salto, salto, lentamente, pueblo a tu ritmo, pueblo a tu ritmo, salto, en punta, en punta, en punta, en punta, en punta, en punta, lentamente, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos uh. oiga, que lo dice siente, ¿no? El segundo, plan. Plan, plan, plan, plan. Plan, vándalo acá. Plan. Posición inicial. Vado dietro. Vado dietro. Torno avante. Inicial. Vado dietro. Dietro, dietro, dietro. Torno avante. Dietro, dietro. Torno avante. Dietro. Torno avante. <risa> 60, uh. Se ¿no? 60. Se squash. Squash. Salto. Salto. Salto. Salto. Salto. Salto. Salto. Salto. Salto. Salto, salto. Oh. Próximo. Plan, plan, plan. Abdomen. Un plan alternato. Váyanlo para. Perfecto. Vamos con la con la campa. Con la campa. Avante. Abro lado. avante. Avante. Abro lado. Avante. Tenemos con la derecha. dos con la sinistra. Abro lado. Avante Cambio de gamba Avante Abro Avante Abro Avante Abro Que el ginocchio no supere la punta del pie. Avante. Cambio. Avante. Ok. Ahora visto los ejercicios. Vamos a iniciar de capo. Segundo round. Segundo, segundo. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 4 ok este es el más fuerte gamba militar punta de pie punta Punta, punta, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, sí, sí, gíralo, ah, no me estanco, ah, fuerza, fuerza en el gamba, ah, ah, punta, punta, plan, plan, plan, plan, plan. Vado dietro. Torno avance. Vado Todo Torno avance. Vado en Vado avance. Uh. No se escarsa. Es cuas Salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto. Plan, plan. No contraria. bien contraria. ¿Cuál continua? ¿Cuál continua? Avanti. Lato Avanti. Lato. Avanti. Lato. Avanti. Lato. Siguiente Pablo, 60, cambio gamba. Último esfuerzo. Uno, dos, tres, cuatro. gamba militares, gamba punta, punta, punta, punta giro, giro, giro, giro punta, vamos Falta poco! avance! avance! avance! avance! avance! No te rinda, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto. Che sí, ¿haces? Manca poco, dai. Pie contrario, mano contrario. Vamos. Último posto Abro Abro si esto no te regalan miente todo se guadaña Gracias a tutti por fuerte este entrenamiento de gamba y abdomen. Intensidad media alta. Gracias a tutti. todo lo que fai hoy, domani se verá No dimenticarte de fare stretch. Aquí te la el Li con el ejercicio que puedes fare dopo de stretch. Gracias a tutti. De cuore, Pablo.